Ya estamos en la muralla china, estamos entrando a la entrada 10 de 23 de esta sección pero no, a mí me gusta Caleta porque no hay nadie así que eso es bacán, acaban de pasar como unos soldados chinos que están, no sé, tienen una cinta de regalo encima así que probablemente se están graduando o algo así hay una vista espectacular a todos lados, así como de las montañas dan ganas como de subir esas montañas ahí está la muralla la sección 10 eh, tenemos las, vi las vistas que, que hay por aquí son realmente maravillosas así que vamos a seguir explorando porque recién estamos entrando y tenemos poco tiempo así que vamos a ir a ver qué onda esta es la muralla china